El programa que presentamos hoy combina la experiencia del Partido Socialista con la frescura de Unidas Podemos... ...para afrontar una etapa que va a ser histórica en nuestro país. Hablamos del que está llamado a ser el primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia. Y creo que el objetivo de ese gobierno tiene que ser convertir nuestra patria en un referente en Europa y en el mundo... ...de políticas de justicia social, de políticas que combatan en serio el cambio climático... ...y de políticas feministas. Creo que se tiene que empezar a hablar de España en el mundo... ...por ser un referente de modernidad en este sentido... ...un referente que ofrezca seguridad a los sectores sociales... ...más vulnerables, como mejor vacuna... ...frente al crecimiento de la extrema derecha en Europa... ...que es probablemente la mayor amenaza a las democracias europeas. Por último, solamente quiero agradecer a Pedro Sánchez... ...y al Partido Socialista su enorme generosidad... Para nosotros va a ser un honor que Pedro Sánchez sea nuestro presidente, va a ser un honor compartir gobierno con los hombres y mujeres del Partido Socialista. Y solo puedo decirles que estamos deseando ponernos a trabajar lo antes posible. Ojalá la investidura sea pronto. Muchísimas gracias.